Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora Alola a Todos, bienvenidos a mi canal. Seguimos con Pokémon Luna Eh, Quería mm, hacer una cosita antes de irme ya a pasarme a la siguiente eh, fase de la, del juego. Vamos a usar vuelo con Charizard. Y nos vamos a Melemele. Mele. Aquí. A la senda más alta y ruinas de, de la guerra. Por cierto, quiero... Porque la animación está muy guapa. Eh, por cierto, recordarles que tengo un sorteo del juego Pokémon Solo o Pokémon Luna, el que prefieran, para llegar a los mil suscriptores. Tienen toda la información aquí arriba a la derecha, en el botón de información. Estamos en el pueblo Lily Y vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo. Para aquí. Para esta casa. Creo que era aquí. No, aquí está Caudan. Ah, no. Mm, bah, me equivoqué. <ríe> es que se parecen mucho, o sea, son casas súper importantes. Eh, ¿recuerdan en una en una ocasión que entramos en una casa? Que se yo, esto tiene que ser un hotel o algo. Vamos a ir a aquí. A Hawoli. Ja ja Vamos a ir a la casa de Camilo Creo que se llamaba Camilo No, Camilo no se llamaba <ríe> Por cierto, aquí hay algo que brilla Yo, o sea, tengo que buscar las arca el ar eh, las células de cigarro también En mlml <ríe> Madre mía Esta era la casa Que tenía una piscinota Una mansión Y decía, aquí tiene que haber alguien Y dice, ¿A Lola? Liam, Liam, se llamaba Liam ¿Eres amigo de Liam, Pues nada, como si estuvieses en tu propia casa Oye, perdona que te pregunte ¿Qué tal está desempeñando Liam su labor como capitán? ¿De fábula? ¿Por qué? Te lo pregunto porque verás A él siempre le han encantado los combates Pokémon Tanto que podías ver la pasión reflejada en su mirada Y como padre me preocupa saber cómo le está yendo Perdona que te haya entretenido Si buscas a mi hijo, estará en su habitación pues vamos para allá. Creo que podemos combatir contra él. Algo de eso, el yo. Aquí no es. Entonces es aquí. Uf, y si combato contra él estaré preparado. No sé a qué nivel tendrá. A ver, siempre el, En el capítulo anterior vimos a pelear a Grecia y a Rocío. Pero al resto no. Así que vamos a meter, yo que sé, a Eliwars, porque el, el tío tiene. este tiene un montón de Pokémon de tipo normal. Así que Eliwers le, le va a le va a dar cañita pura a este hombre. Con dos pantallitas como yo. Es que más pijo no puede ser, jodido. Eli pintora, cara de sorpresa. Veo que has decidido pasarte por aquí. Has llegado, en, eh, has llegado en un momento oportuno. Llevo mucho tiempo planificando estrategias para los combates Pokémon y ahora mismo acabo de terminar con los preparativos. ¿Te gustaría ayudarme a ponerlas en prácticas de pintora? Eh, sí, por supuesto. Venga, vamos. Te lo agradezco. Dirijámonos entonces a la escuela de entrenadores. ¿Hay tengo que ir caminando? Ah, no, va directamente. Perfecto. Una cosa, antes de que empecemos. No me importa ganar o perder este combate. Lo único que quiero es comprobar la eficacia de, estra de estas estrategias en un combate real. Es lo único que necesito sacar de este combate. Muy bien, Eli pintora, no te contengas. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo, Liam, porque la primera vez me diste mucho cague. Gumsos, la evolución de de de Jungos. Uf, bueno, ¿qué nivel? 15. Ah, voy preparadísimo Sorpresa Sí, vamos a usar sorpresa Y tiro vital No, demolición merkel ¿Quieres cambiar de Pokémon? No No te voy a dejar mostrarme la, la, la estrategia, hijo mío Mira lo que te va a pasar Poder Z Ráfaga demoledora Ataque rápido Liam, lo siento, pero tu estrategia parece ser que no funciona mucho contra mí. <ríe> El pobre. Me da penita y todo. ¿Has vuelto a vencer? Como era de esperar. Magnífico, ha sido un combate formidable. Lo hemos pasado en grande. Me han dejado con un buen sabor de boca. El estilo del Lian se ha quedado grabado en tu mente. Qué estilo. <coughs> Muchas gracias. Pásate alguna vez por mi casa y nos tomaremos un té mientras charlamos tranquilamente. Qué estilo. Supongo que querrás reemprender la marcha. Acepta esto como agradecimiento por haberme ayudado a poner en práctica mi estrategia. Una piedra eterna. ¡Uh! ¡Qué guay! Me viene muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, pero que muy bien para la crianza Pokémon. Si le una piedra eterna a un Pokémon, este no evolucionará. También tiene otros efectos, pero dejaré que los averigües por tu cuenta. Espero que nuestra amistad también sea eterna, al igual que los efectos de esta piedra. Vale Bueno Liam, adiós En tu cuarto ya no, no había nada que, que coger Pero ¿habrá alguna célula de cigarde? Eso sí que no lo miré Vamos a revisarlo porque yo no quiero venir más aquí No, no hay células de cigarde por aquí sueltas. Pues nada mmm, Reviso un poco más esta casita En busca de células de cigarde me parecería muy extraño, ¿no?, que esté dentro de una casa. Aquí hay algo. Mira, yo es que me lo veía venir. <ríe> Uf, tendré que hacer algún algún vídeo con la recopilación de dónde están todas las células de cigarros. Lo que no me, las, no me las he apuntado todas la, las antiguas, así que mmm, ya empiezo mal. Pero bueno, sería un buen vídeo Bueno, ya que estamos por aquí Vamos a usar otra vez vuelo de Charizard Y seguimos con la aventura eh, Vámonos para acá Est Estoy por ir a... Aquí que hubo una Una entrenadora que no, con la que no peleé Y un pescador también Con el que no peleé Venga Y eso es un poco antes Como mola. Como mola. Como mola. Venga. Eh, a quién ponemos a primero. A Ani. Bueno, voy a llegar hasta la entrenadora. Y así saltamos unos cuantos, min unos cuantos minutitos. Vale, primero que nada, en la primera instancia Aquí hay un entrenador Pescador Con el que podremos pelear Soy un pescador, es decir, una persona que se dedica a pescar Pokémon ¡No me diga ¡No me diga Eso es lo que hacen los pescadores, pescar Tiene un Pokémon y es, ese Pokémon es Tentacool Joder, tipo veneno tengo un ojo para elegir a los Pokémon iniciales. Ay, venga. Cambiamos. Vamos a usar a la a... a... corita. Que no la habíamos visto así todavía. Pero de todas maneras utilizo hidropulso. Y vamos a usar puño sombra que nunca lo he visto. ¡Sualá! ¡Madre mía! Pues nada. He caído en tus redes. Venga. Otra a este, aunque ahí vemos que hay algo... Quiero averiguar qué es esto que hay aquí. La pulso A y ¿qué hace? A me deja pescar. Me... Por cierto, no hemos visto cómo se pesca. Es eh, cañita, pescar, esperamos a que salga el símbolo y apretamos A. Simplemente para que se vea un poco también cómo se pesca. Pero este combate, por supuesto, no hay que hacer nada. ¡Uh, goldin. Goldin, goldin. Ani, tú no ataques nada. Tú te coges y te huyes. ¿Vale? Bueno, vamos a parar. Vamos a parar y llegamos hasta donde estaba la entrenadora. Bueno, ya estamos con la entrenadora. Vamos a luchar contra ella. Viajo por todo el mundo y siempre llevo mi equipo Pokémon en la mochila. Solo se pueden llevar seis, ¿eh? Tramposa. La mochilera Carmen te desafía. ¡Oh, Carmen! haga Fletching. Me cago en todo. <risa> Volador. Y encima, fuego. Bueno, normal en este caso. Um, no, Annie no puede. ¿Y porque qué a Annie le falta un poco de vida? Porque tuvo que luchar contra un Pokémon que no la dejaba escapar. Venga. Volador. Mm, mm, vamos a meter a Grecia porque por el momento todavía Fletching no de tipo fuego así que todavía no creo que tenga ascuas y vamos a hacerle mmm, una garra metal no tengo mucho donde elegir ataque rápido venga garra metal ya Fletching no Madre mía, qué fuerte el jodido. Toma, no tenías agilidad. Ahí tienes. Par camino. Grecia sube al 26. No puede ser. Tanto viaje para acabar perdiendo aquí. ¿Qué es lo que quiere? ¡Ay! ¡Grecia evoluciona! Menos mal. <ríe> Grecia va a ser una preciosa industria, Lola. <ríe> ya no quedan más Pokémon por evolucionar en mi equipo. Ah sí, Anton. <ríe> Las peluconas. Las peluconas. Así Quieren aprender un ataque A ver, ¿cuál? Bucle arena No me suena Vamos a ver qué puede aprender ¿Cómo Dice Enreda el objetivo en un remolino de arena De 4 a 5 turnos Turnos 65 60, 100. 65, 85. 50, 95. 30, 100. 35. Bueno, aunque sea un poco monotemático Grecia, yo creo que impresionar no, no me ayuda mucho. Vamos a hacer que aprenda a bucle arena. Unos 3. Puff. Depende bucle arena. Perfecto. Muy bien, Grecia. Ya creo que no hay más entrenadores por los, con los que luchar. O oh, sí. Creo que este señor de aquí no había luchado yo contra él. No, sí. Pues nada, vámonos al centro Pokémon. Curamos y nos vamos para la ruta 7. Bueno, quiero hacer un inciso. Porque acabo de llegar y veo aquí que hay dos del Teen School. ¿Sabes cuántas sentadillas es capaz de hacer el Menda? Pues cero patatero, A ver, ¿sabes cuántas sentadillas es capaz de hacer el Menda? Pues cero patatero. Y tú también eres del Team School, ¿no? Un Pokémon con las habilidades Gaia aumenta. No, no son del Team School. Ah, pues yo pensé que era el Team School. <risa> pues nada. Eh, por cierto, eh, se me habilitó otra cosa aquí nueva. Que dice Poké Resort. Quiero comprobar a ver qué es. Uy, me hace viajar y todo con Charizard. Bienvenido al Poker Resort. Una, unas islas desiertas dedicadas al esparcimiento de los Pokémon. Uy, pero ¿dónde está mismo? Dale, ni siquiera me he presentado como he debido. Me llamo Polo y soy el gerente del Poker Resort. Y tú te llamas Slipintora, ¿verdad? Encantado de conocerte. Chachi, he echa las presentaciones de rigor, que tal si me echas una mano. Los Pokémon que tengas en tus cajas de PC. Pueden visitar el Poker Resort con, la plena, con plena libertad. De momento no hay más que una isla pequeña, pero seguro que eso cambiará con tu ayuda. Pero vayamos pasito a pasito. Para empezar podrás recoger las pokeabas que hay tiradas por ahí. Perfecto. No ha venido a ningún... Problema. ¿Y qué hago? La cojo con el... Con el... Con el lápiz. A los Pokémon les encantan las pokeabas que crecen en, los árboles, en, el, en el árbol plantado de en medio de la isla. No es para menos, porque son muy nutritivas y tienen un sabor exquisito. La que has recogido es una pokeaba lisa, pero lisa no barta. Pero en el futuro también podrás encontrar otras más raras, las pokeabas irisadas y las pokeabas eh, decoradas. Pero ya sabes lo que dicen, el motivo se, el movimiento se demuestra andando. Prueba a sacudir el árbol. Uy. Acabas de verlo con tus propios ojos. Al a sacudir el árbol caen las pokeabas que haya. Y ya sabes, tanto si son habas contadas como si no... No sé. Debes recogerlas todas, toditas, todas. ¿Qué te parece? Está chupado, ¿no? Si ves que no caen más, basta con esperar al día siguiente. Mete las pokeabas que recojas en la caja de pokeabas. Así los Pokémon... Olo, a los que le, les, ruja tripa, les rujan las tripas. Les rujan las tripas. Podrán saciar su hambre en, el, en cada momento. Salvajes. Aquí está la caja. Para ti es una caja normal y corriente. Pero los Pokémon la ven como un cofre del tesoro. Cuando se zampan alguna pokeaba se vuelven peletóricos. Las pokeabas de la caja también traen a los Pokémon salvajes. atraen a los Pokémon salvajes. Que te harán una visita con el objetivo de llevárselas a la boca ¿No te pica la curiosidad por descubrir qué Pokémon podrían venir a visitarte? Ah, y ten en cuenta que cuanto más rara sea la Pokéhaba en cuestión, matura será el matura maturará el efecto En cualquier caso, tú procura que la caja esté llena a rebosar si quieres verme eh, no, te, no te cortes y pulsa el icono de la choza flotante Vale, vamos a recoger primero las habas sacudimos el árbol otra vez Toma, cogí una super chula. Mira, veo todas que salen. Pues bueno, esto es para entretenerse un ratito aquí cogiendo pokeabas, ¿no? Ya, pues sí que hay, coño. Las que son con arco iris son, son mucho más. Bueno, después seguimos. Vamos a pulsar la, la casita esta, dice. Esta es mi humilde morada, la choza flotante. El día que decidí convertir estas islas desiertas en un resort para el disfrute de los Pokémon, me puse a construirla yo solito. Y a mucha honra. Tiene todo lo necesario para administrar el Poké Resort. A todo esto, pintora. Como creo que eres un entrenador talentoso, me gustaría pedirte un favorcillo. Ahora mismo el Poké Resort no es más que una islita, como un, po como un Pokémon de nivel 1 que acaba de salir de su huevo. Por eso quiero que tus Pokémon y tú me ayudéis a desarrollar los resorts hasta alcanzar nuevas cotas de excelencia. Con de y con desarrollar resorts me refiero a expandir los, los existentes o a construir nuevos, eh, otros nuevos. Para eso cuentas con la inestimable ayuda de los Pokémon depositados en las cajas. También necesitarás Pokéabas lisas. Con el estómago vacío uno no rinde como es debido. Y los Pokémon no son una excepción. Chachi. Pues con esto te damos, la, damos por terminada la visita guiada. Si quieres ayudarme a expandir el Poké Resort, pásate por la choza flotante. Eso es todo por, por parte de un servidor. Bueno. ¡Mira ahí mis Pokémon! Bueno, están hasta los que están en, en otras cajas. Pero bueno. Vamos a mover esto. A ver qué pasa. A Fionitris parece encantarle el Poké Resort. Me parece muy bien, ¿no? Ya ves más. Venga, vamos a, a coger las vallitas. Por cierto, quiero meter a más mar en el equipo porque no tengo ningún tipo pokémon, ningún Pokémon tipo fuego. Pero teniendo en cuenta que el Pokémon tipo fuego ganaría, por ejemplo, a planta, ya contra planta tengo al a propio Anto, que es tipo planta. Eh, ¿Qué va a ganar? El, el fuego gana al hielo. Contra el hielo tengo la lucha. Que me gana el fuego. Los bichos. Tengo también a Anto, que es tipo volador. Entonces estamos siempre en las mismas. Eh, meto a más mar No lo meto. ¿Qué hago? Bueno. He cogido ya unas cuantas vallas. Vamos a ver aquí. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? dice, intercambiar porque pokeaba enviar fresco frasco de pokeabas dice, expandir poke resort entonces, ¿me vas a ayudar a expandir el poke resort? chachi, muchas muchas gracias pues los resorts que se pueden desarrollar son nada más y nada menos que 5 cada uno de ellos tiene sus propios requisitos en cuanto a cantidad de pokeabas lisas y pokemon en las cajas puedes comprobar el número concreto en el recuadro que pone necesitas pues eso Dime que Resort quiere desarrollar 15 Pokémon y 30. Tengo 20 Pokémon porque he capturado algunos que no se van a utilizar en el, en el Nuslo. Tengo 153 habas lisas. A ver, Resort que dice: Cayo Brote. Brinda a tu Pokémon la ocasión de pasarlo en grande cultivando vallas. Podrás plantar hasta un máximo de 6. Mm, esto es interesante. Uf, Necesito 30, todavía no tengo. Cayo Aventura. Cayo Activo. Cayo ter Termal. No, estos no, esto se me van. De forma te va no, no, aún más placentero para tus Pokémon. Te, te permitirá recoger una cantidad mayor de pokeabas. Venga, Chachi, las obras comenzarán enseguida. Vale, este capítulo será sobre todo el Poké Resort. Dice, han construido, han concluido las obras para la expansión del callo recreo. Como el árbol de pokeabas ha crecido mucho, seguro que te dará más pokeabas. Por otro lado, deberían visitarte más Pokémon salvajes. A los Pokémon, desde luego, parece hacerles mucha ilusión. Cuida bien de este, de este resort. Bien. Pues sí, caen más abajo. Bueno, vamos a intentar expandir a otra cosa. Expandir porque resort... Ya que tengo menos de 20 Es decir, este ya no puedo, pero este sí Dice, brinda a tus Pokémon la ocasión de pasarlos en grande cultivando vallas Podrás plantar hasta un máximo de 6 Venga Chachi, las obras comenzarán enseguida Han concluido las obras para la construcción de Cayo Brote. ¿Qué? ¿Te gusta? He aprovechado el terreno llano que ofrece para preparar un huerto donde plantar las vallas Estoy seguro de que los Pokémon se lo van a pasar en grande dedicándose a su cultivo. Toca en el cartel para indicarme qué vallas quieres plantar. Seguro que esto les hace mucha ilusión a los Pokémon. Cuida bien de este resort. Venga, vamos a poner aquí. ¿Qué vallas quieres plantar? Pues mira, quiero plantar. Una valla naranja, Una baya guaya. Una sidra, una tania, una zanama, una cakwic. Chachi, ahora solo queda esperar la cosecha, con ilusión. Dice, siguiente cosecha vaya naranja, 24 horas. ¿Y los Pokémon? Luis está eh, captando vayas a, a Hurtadilla. Vale, me parece muy bien. Se las cate. Senia planta la paya siempre con sumo cuidado Bueno <risa> Y Morelul Vale, pues ya está ¿Quién ha salido por qué resort? Sí. sí Vuelve cuando quiera Perfecto Vámonos a lo que nos vamos Y bueno, como quedan 5 minutitos Vamos a ir lo más rápido posible Primero que nada en la Ruta 7 no he capturado ningún Pokémon. Porque no sé si la Ruta 7 sigue para arriba o si es solamente este trocito de aquí. Entonces, vamos a hablar con esta chica. Y me dice... ¡Oh! ¡Eso es un pirostal Z! Quiere decir que ha superado la prueba de, Ki de Kiawe. Te felicito. En ese caso... Puedes pasar el túnel. ¡Adelante! ¡Puedes pasar! La prueba de la Capitana Lulu... Tiene lugar en la jungla umbría, a la que se accede a través de la ruta 8. O sea, la ruta 7 es esta. Y no tengo Pokémon de ruta, por lo tanto... Mmm... La única opción veo yo que será nadar. Nadar, nadar, nadar, nadar. Pues nada. Vamos a ponernos... yo qué sé. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a buscar al Pokémon de ruta. Para ello, vamos a usar Nado de Lapras. Y a ver qué Pokémon encontramos. Que no sea un Luminion, por favor, que ya se lo tengo. A ver qué Pokémon toca. Y es un... Piukumuku. Que no sea hembra, porfa. ¡Chacho! <risa> ¡Qué presión! Todas son hembras. Falso portazo. Contraataque. ¡Ostras! Otra vez, falso portazo contra Pikumuku Otra vez falso portazo. Velo sagrado. Pues vale. Me ves muy bien, piukumuku. Pidió ayuda. Por favor, que sea hembra. Que no sea hembra, que no sea hembra. Es un muku. Que sea macho, que sea macho. Bien. Pues mira. ¡Ostras! Venga. Picoteo contra el pico muku hembra. Revés, ¡Oh! Otras con Pyugumuku. Él igual es al 26. ¿Quiere aprender tambor? No <ríe> contraataque, pero falló. Muy bien. Vamos a usar e impresionar. No, que me lo cargo. Fallo portazo. Me cago en todo Se van a cargar a Anto Bolsa Super poción Con Anto ¿Sos 60? sí. ¿Eh? ¿Qué dijo de las castañuelas? Ah Ahora solo puedo atacar Pues mira, falso portazo eso es para asegurarse el contraataque ¡Qué capullo! ¡Ja, <risas> es, es el Pokémon jodidillo de este... De esta, de esta edición El toca pelotillas Contraataque ¡No! ¡No me quites más, capullo! Falso portazo Mofa <risa> venga. Falso portazo. ¿Usas mofa? Me parece muy bien. Pidió ayuda. Me cago en la madre que lo trajo. ¡Que no venga nadie! Bien. Venga. Bolsita. Mmm... Venga, una honor ball para ese Pyukumuku. Una honor ball, No te puedes quejar. Capullo. ¿Qué capullo? No le gustó la honor ball. Una Maya Ball Es un Pokémon de tipo agua Uno Dos Tres Piucumuku Ta ta ta ta ta ta Piucumuku Para ¡Piu el equipo piucumucaco ¡Piu <ríe> qué nombre ponemos pues mira, de alguien que vive por la zona sur de España, Andalucía creo, Almería. Venga, Piukumuku se va a llamar José. Y ahora lo importante, ¿no? Jaguar. Sigue muy atento el newslog. José Yeguar. Rompiamos eh, la caja. Y vamos a ir dejando por aquí ya el newslog por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha... Y por favor, no se olviden del sorteo de los mil suscriptores que tienen otra oportunidad más para conseguir un juego de Pokémon Luna, Luna o Pokémon Sol. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Alola a todos, adiós.